Un cordial saludo a todos, nos encontramos nuevamente en este espacio, en nuestro canal de IGTV y quiero agradecerles por estar ahí muy atentos y muy presentes. El día de hoy tenemos un caso bastante interesante, tenemos un testimonio de una paciente que viajó desde muy lejos a la ciudad de Bogotá. Bueno, y me encuentro aquí con Marjorie. Marjorie, bienvenida a la clínica y qué gusto tenerte aquí. Quiero que nos cuentes un poquito cómo conociste de nosotros. Antes que todo, buenas tardes. Eh, bueno, los conocí buscando el mejor de Colombia. Y te estudié como dos años, de verdad, estudié como dos años, un buen profesional porque da un poco de miedo el tirar tu boca, que es parte importante de tu imagen, por no decir, la más importante, a cualquier profesional y te elegí a ti. Y sé que no me dio aquí y estoy feliz. Qué Bueno, pues agradecerte por ese voto de confianza. Vamos a contar un poquitico y muy brevemente qué fue lo que realizamos contigo. La técnica de laminado cerámico, la que escogimos o la que escogió Marjorie, es una técnica top en el mercado, es un sistema sofisticado, un sistema de robótica en ontología. Los dientes se hacen con un sistema computarizado y con unas láminas muy delgadas, muy finas, se cementan y se pegan una a una en cada diente natural. No cambian de color, no pueden calcularse fácilmente y no se desgasta el diente natural, que es uno de los factores más importantes. Y la vida útil es una vida útil superior a 15 años. Uh -huh. Marjorie, pues, eh, escogiste la mejor de las técnicas, te agradezco por la confianza, por haber viajado hasta Bogotá a recibir el tratamiento y bueno, ¿qué tal el resultado? maravilloso, estoy feliz y por supuesto no quiero algo y me gustaría compartirlo con ustedes. Encontré un profesional increíble, con una confianza, me adito una paz y te felicito porque por profesionales como tú, de verdad que faltan en el mundo. Muchas gracias. Gracias por el mí. Para mí es muy importante, ¿sabes por qué? Porque es como la forma de trascender. Es mm -hmm. que una parte de ti, cuando te entregas todo, una parte de mí vive en ti a través de las empresas. ¿Sí? de verdad, me no, muchas gracias. Y a todos los pacientes que desean viajar a Colombia a recibir un tratamiento de estética dental, los invito a que dejen los comentarios aquí o escriban un mensaje directo para que manden todos sus casos clínicos, sus fotografías y evaluemos ese caso que muchas veces la gente cree que es imposible de solucionar. ¿El pues periodo. Las, ¿sí? el periodo, También o el que... tiempo. Ajá el tiempo de tratamiento que a veces también es un poco limitante para algunos pacientes, pues los invito nuevamente a que nos den el mensaje directo para que por favor evaluemos ese caso clínico y demos la solución a todos ustedes. Mi vida, de verdad muchas gracias, muchas gracias. espero visitarte en Chile, por supuesto, aquí tienes un amigo, más que un odontólogo tienes un amigo, y bueno, a todos ustedes les agradezco mucho por estar siempre conectados, eh, les mando un fuerte abrazo y el beso del día de hoy es de ella, así que. Muchas gracias. <risa>